...aporte ilícito de cámaras fotográficas. Es la nueva excusa para detenciones y brutalidad de la Guardia Nacional Bolivariana. Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.